Música, remedio infalible para el alma. Escuchemos esta canción instrumental. Oh, mm -hmm. oh, Música, remedio infalible para el alma. Escuchemos esta canción instrumental.